El primer bloque será moderado por la doctora Margarita de Lorena Ramos y se titula La relación entre la epistemología y la metodología. Damos paso a la mesa que ya comienza. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí estar participando con ustedes en este bloque del simposio, en el primer bloque titulado La relación entre la epistemología y la metodología. Es un gusto para mí estar colaborando con el doctor Omar García Ponce de León, la doctora María Adelina Arredondo López, Mabel Osnaya Moreno, el doctor Serafín Ángel Torres y la doctora Maribel Castillo Díaz. Me presento, soy la doctora Margarita de Lorena Ramos García de la Facultad de Nutrición y estaré moderando este bloque. Con mucho gusto estaré esperando su participación para que podamos colaborar con los ponentes y de esa manera podamos hacer una mesa mucho más interactiva. Eh, el primer tema en el cual vamos a, a participar es problemas en la construcción de la revisión teórica de una tesis de posgrado en ciencias sociales y humanidades. Eh, esta plática estará a cargo del doctor Omar García Ponce de León. Me gustaría platicarles un poco más acerca del doctor García. Él es doctor en Sociología de la Universidad de Barcelona, España. Ha sido coordinador y jefe de programas de doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla y en dos ocasiones en el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesor, investigador, es, es profesor investigador de tiempo completo, está adscrito a la FES de la UAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, al Sistema Estatal de Investigadores de Morelos y cuenta con perfil deseable Prode. Además, es miembro de la Red de Estudios sobre Instituciones Educativas y participa activamente como Coordinador de Laboratorio, Imagen y Sociedad en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. Desarrolla proyectos visuales relacionados con inclusión, la desigualdad social, urbanismo y migración. Cuenta con formación en transferencia del conocimiento por la, por la Universidad de Oxford y la Universidad de Texas. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones. Participa dirigiendo tesis de licenciatura y de posgrado aquí en nuestra alma mater y en otras educaciones de, de educación superior. Ha publicado varios artículos, capítulos de libro, libros, los cuales reflejan su interés por la problemática actual en la profesión académica y la transferencia de conocimiento. El doctor García Ponce de León realiza una estancia sabática en el Instituto de Investigaciones Sociales y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, con la investigación sobre prácticas científicas en universidades públicas, resiliencia en la generación de conocimiento. Agradecería, doctor García, que pudiéramos comenzar con esta plática. Muchas gracias. Bueno, primero que voy a tratar de ser lo más rápido posible, ya si alguien tiene algún interés en particular, pues soy bastante fácil de, de encontrar. ¿no? Mi correo institucional es omar.boem.mx, o sea que está bastante fácil. Eh, la forma en la que normalmente nosotros trabajamos eh, con los estudiantes en la construcción de sus tesis y en la forma en la que construimos eh, la relación con ellos suele ser una relación vertical, una relación en la cual el estudiante no sabe, una relación en la cual muchas de las veces eh, nosotros imponemos nuestra forma de pensar en el estudiante, si el estudiante es una zona bancaria donde depositamos información y el estudiante se tiene que hacer bolas tratando de resolver esa información con la que trabajamos. Y parte de lo que he visto a lo largo de mi experiencia es que fracasan muchos de estos estudiantes para desarrollarse intelectualmente, profesionalmente, porque los acostumbramos a que alguien les va a decir lo que tienen que hacer. En lugar de confiar en la capacidad creativa del estudiante para su desarrollo profesional. Y finalmente, no se trata de hacer clones de los investigadores, se trata más bien de hacer desarrollo humano en cada una de las personas con las cuales trabajamos. Y para lograrlo, yo he tardado algunos años en darme cuenta de que para poder participar de una manera más horizontal, había teorías que podían darnos este sentido de cambio de trabajo en la manera de construir una tesis y, y por supuesto pues una problematización sobre su teoría y la manera de cómo podemos ver el mundo y eso fue a través de la fenomenología entonces yo utilizo actualmente la fenomenología como una forma de trabajo de confianza en que el estudiante puede lograr construir un conocimiento innovador independientemente de mis necesidades y mis creencias particulares entonces lo que, lo que he hecho en los últimos ...en el último año, como parte de un experimento de construcción de conocimiento... ...es que si yo creo en el estudiante, entonces tengo que darle herramientas... ...para que pueda el estudiante desarrollar su trabajo. ¿Y esto cómo se, cómo se lleva a cabo? Pues desarrollando semanalmente un seminario de trabajo... ...donde los estudiantes hablan sobre lo que en ese momento consideran que es un problema de construcción de conocimiento y de esa manera me puedo permitir la posibilidad de conocerlos mejor y de que ellos también me conozcan a mí y se vale en ese seminario decir no sé, no sé cómo puedes resolver tu problema teórico tenemos que pensarlo juntos yo te daré la mejor experiencia posible que tengo de mis años de trabajo pero no tengo una respuesta segura porque también el estudiante lo hemos acostumbrado a que nos ven como sabedores y como personas que les vamos a resolver la forma en la que van a trabajar. En el aspecto fenomenológico, nosotros nos damos cuenta rápidamente de que toda nuestra forma de construcción de lo que nos hace ser nuestro yo, es un yo-tú, es una relación de ida y vuelta, y esa relación de ida y vuelta es no solamente que la persona me vea a mí como persona, sino que yo también lo veo como lo vea también como persona. Y en esa relación que establecemos, están toda una serie de contenidos que lo que hacen es construir un campo de trabajo. Y este campo de trabajo, lo que hace… y más que campo de trabajo, es un campo relacional, donde lo que una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es que el estudiante no me vea a mí como cosa y que yo tampoco lo vea como cosa. Los dos estamos en juego dentro de este campo. Entonces, les quiero les pedí a mis estudiantes que me dijeran a través de imágenes cómo ellos se ven ante la producción de conocimiento o específicamente a través de la construcción de sus teorías. La siguiente, exactamente. Entonces, les pedí a mis estudiantes, ustedes pueden leerlo por sí mismos o por sí mismas. Ustedes pueden leer la imagen con la cual ellos se consideran que es lo que representa para ellos el asunto de la construcción de la teoría o de construcción de conocimiento. La siguiente, por favor. Si nos vamos dando cuenta, este, los estudiantes escogen algo que los represente en cuanto a la manera de construcción de conocimiento. La siguiente, por favor. Y se van a ir dando cuenta de que cada uno tiene una forma distinta de problematizar su construcción de conocimiento. ¿Se dan cuenta? Que son universos diferentes para cada uno. La siguiente, por favor. Y esto puede pasar desde lo que significa para un estudiante ver su desarrollo como, una, eh, como una, un reto, o puede verlo como me dejaron solo y no sé qué hacer, y yo me las tuve que averiguar para resolverlo. ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hay, hay laberintos del conocimiento que, eh, si se dan cuenta cada representación que aquí estoy mostrando, y es una, un trabajo de tipo fenomenológico, eh, de lo que trato es primeramente de que nos conozcamos sobre dónde está nuestro mundo, porque nosotros cargamos nuestro mundo hacia ese espacio donde vamos a trabajar la tesis. Y entonces esto, me, la siguiente, por favor, me empezó a generar una serie de hipótesis. Ustedes lean, yo no lo voy a leer por ustedes. Este, lo que yo fui aprendiendo de esta experiencia con los estudiantes era que eh, se sentían solos, se sentían eh, en un moment, momento dado hasta abandonados, tanto institucionalmente como también por parte de mi trabajo con ellos. Y entonces me di cuenta que tenía que empezar a desarrollar una filosofía humanista, fenomenológica y existencial con ellos. La siguiente, por favor. Por el tiempo no puedo hablar teóricamente de todos estos elementos que son bastante, bastante complejos, aunque en la práctica parecen como sencillos de llevarse a cabo. ¿no? Y entonces esta forma de ir juntando a estos estudiantes permitió que se construyera un espacio de seguridad donde ya no eras evaluado por tu saber, por tu capacidad del acierto, sino más bien como una capacidad relacional para poder entender la realidad en la cual me encuentro frente al conocimiento. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí, voy? Bueno, tú dime cuando me falten tres, cuatro minutos. La siguiente, por favor. Eh, ¿Por dónde...? ¿Por dónde entonces podemos ir diambulando teóricamente con el estudiante? Pues esperando a que el estudiante nos muestre dónde se encuentra, cuáles son sus necesidades, cuál, con qué conectas, últimamente les digo, dónde conectas tu corazón con tu tema. Y cuando digo corazón, estoy hablando de los sentimientos, también el conocimiento es algo emocional. Y normalmente los profesores no conectamos con la emoción. Y entonces hay que aprender de una manera externa qué entendemos por emoción para poder entrar en esa relación con la persona. Yo lo que hice fue hacer el camino más largo. Me puse a estudiar psicología en una institución y ya llevo casi dos años estudiando, entonces me ha dado nuevos elementos sobre cómo poder incorporar los aspectos afectivos en los procesos del aprendizaje. ¿no? Eh, uno de los aspectos fundamentales para poder generar nuevas teorías, pues es la creatividad. Y si nosotros le metemos al estudiante miedo, pues lo más probable es que no va a poder generar esta, este conocimiento innovador, porque no, del miedo nunca surge algo positivo, mientras que si generamos un espacio de confianza y de seguridad, esto sí nos potencia enormemente la capacidad del estudiante y también del director de tesis. A ver, la siguiente por favor entonces la teoría como la veo la veo primeramente como eh, capacidad de poder explicar un fenómeno y la teorización es la capacidad de producir teoría con, con una base de tipo relacional, es decir que la vamos a construir entre dos, entre tres o entre cuatro personas o entre cinco, depende del tamaño del grupo y para mí Dado que se trata de un aspecto relacional, ya no puedo ver actualmente una asesoría a nivel individual. Ya no puedo poner como eje fundamental del aprendizaje mutuo, ya no puedo verlo de una manera individual. Solamente lo puedo ver de una forma relacional. Porque si nos damos cuenta cuando escribimos, estamos escribiendo para otro, para mí y para otro. Y la mayoría de las tesis, si se dan cuenta, uno de los principales errores es que el estudiante primeramente se escribe para él o para ella misma, porque quiere entender, y lo cual me parece genial, pero al final del día tenemos que escribir para los otros, que son los que nos van a aceptar socialmente el tipo de conocimiento que queremos desarrollar. Muchas veces el campo del estudiante, de a quién le quiere caer bien, son los que lo van a evaluar, y ahí empezamos con el primer error del conocimiento no debes de escribir para el que te evalúa que además es el que te mete miedo sino que hay que escribir para un conocimiento para la sociedad que es en la cual nosotros realmente nos vamos a mover en el presente y en el futuro ¿no? y nos hemos movido aquí en el pasado otro aspecto fundamental del aspecto fenomenológico es que su actividad se da en el presente no se da en el no se da en el pasado y tampoco se da en el futuro si yo me digo hoy voy a ponerme a escribir en la tarde seguramente no lo voy a hacer porque ahí empieza la neurosis. Ahí es donde empieza uno a decirse, pero primero lavo los platos. Primero llevo el sobrinito. Ay, se me murió tal pariente, mejor voy al velatorio. No, nunca lo has visto al pariente, pero prefieres ir a ver al pariente, con tal de sentarte a escribir. Por lo tanto, la escritura y la teorización es algo que vas a trabajarlo en el presente. No es algo que tú te aventures a decírtelo. Y esto yo lo observé en las universidades americanas. Los estudiantes que yo conocí, no se, no se dicen lo que van a hacer en la tarde se sientan y se ponen a hacerlo entonces entre menos nos metamos en cuestiones del futuro de nuestra mente más fácil va a ser nuestro trabajo en términos de su desarrollo y creatividad ¿no? Bueno, entonces, este, teorizar es un proceso relacional y un trabajo que, en el cual algo que hemos que he aprendido de la fenomenología es que hay que poner mucha atención cuando el estudiante nos plantea un momento clave de lo que está mirando. Y en ese momento, es donde ya me pongo más gestaltiano, dentro del campo de la fenomenología psicológica, donde la persona hace figura con algo. Figura significa que es a lo que le está poniendo su importancia. Pero hay que, enseñar, hay que enseñarnos que cuando algo te hace figura a nivel teórico, es decir, cuando tú dices… Con esta teoría me quedo, en ese momento no hay que dejar de pensar que hay un fondo, es decir, hay cosas que no estás mirando y que justamente ese fondo le da sentido a la figura en la cual tú te encuentras. En pocas palabras, si tú estás trabajando, digamos, un tema sobre aprendizaje en niños y tú ves que lo, lo vas a trabajarlo en niños con problemas de aprendizaje, tienes que pensar que lo que tú estás haciendo en figura con esto a lo mejor no estás tomando en cuenta que un aspecto problematizador de ese aprendizaje es la propia institución y ese es el fondo. Por lo tanto, tenemos que siempre estar pensando que aquello que pensamos que es la verdad, en realidad solamente es la figura. Y probablemente en el proceso de construcción de teoría, lo que se nos va a revelar realmente como la tesis principal, va a ser el fondo y no la figura. Es decir, la figura normalmente es la que nos hace mucho ruido, pero no estamos viendo lo que sería el conocimiento adyacente, que es lo que es el fondo. Y entonces en fenomenología es fundamental traer del fondo lo que realmente hace figura para poder entender lo que estamos problematizando. Y eso es lo que le da potencialidad a ese nuevo conocimiento creativo a nivel de uno de los problemas que tenemos a nivel teórico en México y probablemente en varias partes del mundo es que normalmente teorizamos desde una colonización académica que primeramente se da en Europa y luego en Estados Unidos y nosotros las hemos atragantado a tal nivel que nos neurotizan para nosotros poder producir nueva teoría. Es decir, nuestra realidad sí tiene parte de occidentalismo, sí tiene parte de globalización, pero también tiene muchas otras problemáticas que son no, nuestras únicamente, son de nuestra particularidad. Y ahí en la parte fenomenológica es donde podemos encontrar nueva teoría. Y ya me quedan dos minutos. Entonces, ¿cuál es la propuesta problematizadora, digamos, de lo que puede ser trabajar teóricamente…? pues primero una autenticidad de aceptación de que con quien trabajamos lo vamos a hacer a un nivel horizontal segundo una seguridad de que vamos a respetar aquellos conocimientos que se están desarrollando por parte del estudiante y a su vez construir un respeto también por quien está coordinando y está tratando de atender lo que tú estás desarrollando tercero Encontrar y entender fundamentalmente que la mejor teoría es la práctica. Lo, son los aspectos de nuestra vida cotidiana lo que le dan sentido al conocimiento teórico. Muchas gracias. Gracias, amable. Gracias doctor Omar García, esta parte de la, de la fenomenología es, es increíble porque no nada más en el área de humanidades y social, sino en cualquiera de las áreas en donde se realizan temas de investigación y tema de tesis, el tener esa integración con el estudiante es muy importante porque tenemos que, no tenemos que pensar como él, pero tenemos que saber que es un individuo eh, con habilidades diferentes y que puede estar sometido a diferentes situaciones entonces la parte de la psicología también es sumamente importante y, y estos temas son muy interesantes tanto para el estudiante como para el investigador ¿Vale? eh, ¿Alguna pregunta que tengan eh, con respecto al, al doctor? Muchas gracias, qué amable Ok, eh, es el turno de la doctora María Adelina Arredondo la cual nos va a hablar acerca de la investigación educativa y los apuntes metodológicos les voy a platicar un poquito acerca de ella. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación, es doctora en Ciencias Sociales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, trabaja con temas relacionados sobre la historia de educación, sociedad y educación política, educación laica, diversidad social. Además, coordina dos grupos internacionales de género y educación y de historia de la educación laica en el mundo asociado. A ISCHE. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de ISCHE, COMI y la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Es representante del área cuarta durante siete años en el RENIECIT y el CONACIT. Ha impartido cursos y seminarios en siete universidades nacionales y seis extranjeras. Ha dirigido decenas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, publicado diez libros y ochenta capítulos de libros y artículos en revistas indexadas. Entre sus últimas publicaciones del, mil, eh, del 2019 están la educación laica en México, estudios en un entorno a sus orígenes como coordinadora, um, para comprender la educación en la época de las independencias. Y bueno, ya que estamos en esta fecha, también en el 2019 se publicó Rituals Around Life and Death in Mexico, um, The Day of the Death. En Celine Rafford, bueno, well, en una editorial de Suiza y Estados Unidos Doctora, si pudiera hacernos el honor Hola, buenos días a todos ustedes pues antes que nada felicitar a los que organizaron este evento que se va a traducir en un libro que parece, promete que va a ser muy interesante con una gran diversidad de posiciones en torno a esta cuestión de la metodología y los apoyos para elaborar la tesis también quiero agradecerles por la invitación que me han hecho, que me honra para estar aquí. Eh, para los que estuvieron, ¿quiénes estuvieron ayer? Excelente. Eh, no sé si percibirán, igual que yo, una gran distancia entre eh, la presentación de Omar y las presentaciones de ayer. Eh, yo también voy a estar de este lado de las rupturas un poco eh, y ayer estuvimos más del lado de las prescripciones o sea esto de la metodología puede fluctuar entre una visión eh, muy prescriptiva ¿no? que, que como decía alguno de los colegas en la, los él decía bueno se puede llamar metodología cualitativa o se puede llamar enfoque cualitativo pero existen siete tipos y por ejemplo, él decía la fenomenología y la explicaba en términos muy, muy distintos a como está implícito en, en la presentación de Omar, y de, hablaba de, le, de la metodología biográfica, hablaba de la etnografía, hablaba de siete, pero no voy a mencionar estas cuatro, y de la teoría fundamentada, y decía, son diferentes y no se pueden cruzar. Si eliges uno, te tienes que quedar ahí y, y no puedes pedir prestado de los otros, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eh, si, si, me, si lo menciono ahora es porque quiero ofrecerles una visión distinta al respecto. Eh, para empezar, eh, voy a tomar una provocación de mi queridísima amiga y muy admirada colega María Luisa Zorrilla, que dijo ayer, Adelina está en contra del capítulo metodológico, pero yo les voy a hablar de cómo debe ser el capítulo metodológico. Y después mi otra querida amiga, no dijo Adelina, pero se estaba refiriendo entre otras personas a mí, que dice, Adelina está en contra del método. No, no estoy en contra. Vamos a ver en qué sentido estoy a favor y estoy en contra. Pero bueno, tiene razón, sí estoy en contra del método. Estoy en contra de los métodos incluso. Y... Eh, de lo que eh, eh, eh, no estoy en contra de un capítulo metodológico, lo que me sorprende es que en una tesis el 70% de un escrito de 250 cuartillas se dedique al marco teórico, por una parte y al explicar la metodología con lujo de detalles y luego los hallazgos se reduzcan a ser eh, cruces y a veces ni siquiera buenas conclusiones en 30% del escrito. ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿dónde está la tesis? ¿Es esa ¿Es la tesis? Me estás platicando cómo le hiciste, pero ¿dónde está la tesis? Es decir, a esto que estás defendiendo. Y por otro lado, eh, eh, lo que yo suelo hacer con mis alumnos es que hay un capítulo introductorio donde explicas al lector, porque sí escribes para otros, cómo le hiciste para llegar a esas tesis. Eh, eh, conclusiones, ¿no? a esos hallazgos y entonces siempre di, les he dicho a mis alumnos, ustedes tienen que hacer tres veces el famoso capítulo metodológico porque tienen que cubrir eh, las expectativas de los otros miembros del jurado ¿no? de los otros este, eh, lectores y de ciertas reglas que a veces hasta se ponen en las normas de la propia institución y para mí me cuesta muchísimo trabajo fluctuar entre la norma y se puede decir la rebelión, por así decir, contra la norma. Y ahorita voy a explicar por qué es una rebelión. Pero a la vez, esta rebelión exige mayor rigurosidad. O sea, esto de no llevo el método, no llevo ninguno de esos métodos de los que me hablaban ayer, por ejemplo, eh, pero eso no significa que haya poca rigurosidad, sino por el contrario, me exige más rigurosidad, más trabajo, más conocimiento y más cultura general. Entonces, el, el, la cuestión es, en este capítulo introductorio hay que explicar algo fundamental, que es el problema de investigación, cómo se, cómo se va construyendo ese problema de investigación que te lleva a hacer a plantear una tesis. Y también también voy a, re a regresar un poco sobre este tema al final, pero también voy a hablar sobre eh, cómo le hice para llegar a ello. Entonces, primero lo voy a hacer cuando presento mi proyecto de investigación para que me acepten en el posgrado. Entonces, tengo que decir así, un planteamiento metodológico básico. Segundo, lo voy a volver a hacer porque en el segundo semestre me exige que hable de la metodología. Ok, lo voy a hacer. A veces… Es un buen ejercicio porque te obliga a meditar, para entonces ya estás construyendo tu método, no que eso es de lo, de lo que yo quiero hablar. Hay un método no o una metodología, mejor dicho, o sea, conjunto de procedimientos para llegar a un fin, pero no hay el método, porque… Para mí esto del método es una camisa de fuerza que te permite crear, que te permite trascender y que te permite sobre todo conocer tu objeto de estudio, tu problema de investigación. Y, y les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, la segunda vez fue cuando me dicen que en el segundo semestre debo presentar mi metodología. Ok, un método, pero ese método es mi propio camino, el que yo trazo, el que yo defino y en ese que es el camino, porque método, como saben, del griego viene de camino, ese camino que voy a seguir es apenas un proyecto, o sea, un plan de trabajo. Pero es un plan de trabajo que, desde mi perspectiva, no se deriva del de método, porque lo que yo veo en muchas tesis incluso libros publicados, es que es, la metodología define el problema, la metodología orienta el procedimiento y soy tan fiel al método que ni cuenta me doy que estoy cayendo en contradicciones fundamentales y que a la hora de la hora, mi metodología no me llevó a los hallazgos que planteaba y que muchas veces hay muchas contradicciones en esto. Pero si yo hago, un si yo recupero toda, toda el panorama, el abanico de técnicas, de procedimientos que se han desarrollado en las ciencias sociales y, el, y humanas y, eh, y digo, bueno, voy a hacer una entrevista pero también voy a ver primero cómo están las estadísticas pero también voy a hacer unos cruces pero también voy a hacer un análisis eh, que me permita recuperar algunos planteamientos teóricos previos la teoría la hago yo, esa es mi otra posición también en eso coincido con Omar y entonces el asunto es, eh, es eso, un plan de trabajo. Pero como es un proyecto, es como cuando dicen, pues voy a ir a tal viaje, pero en el camino me, me detuve porque había una, una fondita que se veía muy rico y luego estaba una, un árbol de este, bordeando el camino y luego estaba aquí, Y entonces tengo que trazar otros recorridos porque me estoy atravesando con obstáculos, me estoy atravesando a lo mejor, ay mira, vamos a la vista que se ve allá este, en el puente y me detengo más tiempo, están un día de campo, en fin. Bueno, eso es el trayecto metodológico. Voy adecuándome a las circunstancias y me voy divirtiendo también en el camino, ¿por qué no? A las circunstancias, a los obstáculos, a los nuevos eh, elementos que tengo conforme voy avanzando en mi investigación. Y finalmente, al último, escribo, si ustedes quieren, se le pueden poner capítulo metodológico, pero no, puede, no tiene que tener un porcentaje tan grande de la tesis, no tiene por qué ser tan elaborado. Y, o si quieren, es una parte de la introducción, del capítulo introductorio. Y entonces ahí ya relato a los lectores cómo le hice para llegar a esos resultados. Ya lo hago después de que hice todo, como una… siempre debo estar reflexionando, siempre, sobre mi proceso de conocimiento o sea, la epistemología como reflexión sobre lo que se conoce. Yo creo que no puede haber conocimiento, no quiero usar la palabra verdadero, también de eso quisiera hablar, pero no puede haber un conocimiento si no estoy reflexionando sobre el proceso que estoy siguiendo para llegar a ese conocimiento y eso me obliga a aclararme a mí mismo, a mí misma, qué entiendo por conocimiento, qué estoy entendiendo por conocer y para poder entender esto del conocer, pues tengo que definir desde el principio cuál es mi problema de investigación. Eso sí debe estar claro desde el principio. Entonces, ¿la problematización qué es? La problematización es básicamente ubicar un problema del conocimiento, es decir, un vacío no solo de información sino sobre todo de conocimientos de relaciones, de explicaciones, de comprensión de, de, de, de ese vacío que, que no está lleno que no, se, que no hay respuestas aún pero para hacer eso primero tengo que leer qué han hecho, o sea, mi primer acercamiento es temático muchas veces mi primer acercamiento en, en las áreas en las que estamos aquí viene de la vida real o sea, la obesidad ¿No? o eh, la, este, la deficiencia terminal, o la deserción, o la violencia escolar. Okay. Viene de un problema real, ese no es un problema de investigación todavía. Entonces yo tengo que ver qué se ha escrito sobre esa temática, la voy delimitando, no voy a ver violencia escolar en general, lo voy a ver en secundaria. No lo voy a ver en todas las secundarias, lo voy a ver en las secundarias del barrio más problemático de Cuernavaca, por ejemplo. ¿No? y lo voy delimitando, y entonces tengo que saber qué se ha escrito. Muchos muchos de los tesistas vienen con, una, con un gran trabajo teórico, y ni siquiera se han dado cuenta que en cuanto al estado del conocimiento de, sobre su tema, ya se, ya se estudió lo que ellos quieren hacer, ya está hiperventilado. ¿no? Por ejemplo, la deserción, que les encanta hablar de deserción, y yo digo, qué, qué, nuevos, qué nuevos hallazgos nos están trayendo, están repitiendo los mismos, que ya se tienen ¿por qué desertan los jóvenes de preparatoria? por razones económicas porque se embarazaron, porque necesitan buscar un trabajo porque se cansaron de, de, de, de porque se cansaron de, de cómo se dan eh, los cursos porque se pelearon con un profesor porque eh, ya, los, ya hay muchos estudios sobre deserción en la preparatoria en México ¿qué me vas a dar de nuevo que no conozcamos? ¿No? y entonces para eso tú tienes que hacer un excelente estado de conocimiento y definir cuál es ese hueco particular que tú vas a llenar que no estaba lleno, ¿Sí? Y entonces la problematización implica demostrar que existe ese hueco, demostrar no sabemos esto y entonces ir haciendo preguntas, ¿cómo será? ¿No? ¿Cómo será da en una circunstancia específica? ¿Qué tiene que ver con esto? Y entonces vas tejiendo tu problema de investigación, ¿Sobre qué? Sobre el estado del conocimiento. Pero luego yo veo una receta de tesis donde dice, problema de investigación y luego viene estado del arte. ¿Cómo? Si es a partir del estado del conocimiento que, que vas ubicando tu problema de investigación, que lo vas delimitando. ¿no? Entonces, eso se tiene que ir tejiendo y pueden utilizar para definir que es un problema de investigación, no confundir con un problema de intervención sí pueden usar toda la información que haya a su alrededor, en periódicos, en, este, en, en otras investigaciones, etcétera. ¿no? Entonces, este, bueno, ya uh, y apenas llevo la, la, la décima parte de mi exposición, pero no importa. A lo que quería llegar rápidamente es a que para mí no existe, no está el método. Además, también quería decirles que no creo en las disciplinas o sea, las disciplinas se inventaron en el siglo XIX ayer decía una de nuestras colegas la antropología existe desde que el hombre está sobre la tierra pues no, fíjense que no, la antropología se inventó en el siglo XIX y cada disciplina, las disciplinas que vienen desde el planteamiento de los enciclopedistas y, eh, y esta forma analítica y de entender la sociedad pues viene de Descartes ¿no? y después fue de elaborado en este árbol de la ciencia planteado por Comte, donde se forma una gran ciencia y luego las ramas que hacen las disciplinas y luego las subramas, las ramitas que hacen las subdisciplinas y es al mismo tiempo que se está construyendo esta noción de ciencia, se está construyendo al mismo tiempo la crítica de esa noción de ciencia y se está planteando que el conocimiento segmentado no puede llevarnos a un conocimiento porque el conocimiento se tiene que intervincular y me hubiera gustado poder hablar de la educación como ejemplo o de algunos ejemplos de nutrición que conozco de investigaciones de nutrición que los llevan a errores porque se ven dos variables y no se ve todo el contexto que tiene que ver con esa problemática ¿no? que incluye la historia, incluye el estudio del pasado de los antecedentes también y del futuro y entonces eso es eso es también muy importante verlo, yo quería hablarles un poco, será después o, se, o no será, sobre lo que es no solo la, la transdisciplinariedad, no, ni la multidisciplinariedad, ni la pluridisciplinariedad, sino dejar las disciplinas aparte y ubicarse en el problema de investigación en sí y ver cómo resuelvo ese hueco del conocimiento a partir de todos los recursos de los que me pueda valer, incluyendo… Mi razón y mi intuición. Ella, eh, bueno, pues eh, por lo pronto aquí le dejo y se quedaron muchas cosas en el papelito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Maribel. Seguro no van a salir muchas dudas en un momento. Eh, toca el turno de la doctora Maribel Osnaya, ella nos va a hablar acerca de eh, etnopsicología en la investigación educativa. Bueno, después de que ya nos fusionaron la doctora Maribel Castillo, yo soy Mabel Osnaya, eh, les voy a presentar un poco sobre lo que es esta cuestión de la hipnopsicología. Me gustaría comentar muchas cosas que ya vimos en las ponencias anteriores desde ayer, desde hoy, pero bueno, debido a que tenemos que comentar qué es, de qué estamos platicando en el libro, sí les puedo decir, es un libro excelente, precioso, que se está llevando desde la base, cómo es que ustedes tendrían que hacer la investigación, desde las herramientas, Justamente ayer lo que eh, veía y lo que comentaba la doctora Adelina fueron muchas cuestiones experimentales, donde se tienen que controlar las variables, donde eh, si sí es posible se lleva en un ambiente controlado. Eso afortunadamente en psicología también se ha llevado a cabo. Desde los 900 con GUN tuvimos este avance, okay. con GUN tuvimos un gran avance en psicología porque en lugar de decir me dio el susto, me dio el apanique, Casi me den el soponcio, decía a ver espérame, es ¿de qué se trata y cómo compruebo que te den el soponcio? ¿Cómo compruebo que te dé la panique? ¿Cómo compruebo que alguien te gusta? Y empieza a sistematizar los conocimientos, hace una aportación muy importante y dice, la psicología debe, de tener desde, debe atenderse desde dos perspectivas, una que es la fisiológica, que tiene que ver bastante con lo que son los ámbitos biológicos que son universales ciertamente, el cerebro todos lo tenemos en el mismo lugar, el área de broca la tenemos en el mismo lugar el lóbulo frontal lo tenemos en el mismo lugar, las sensaciones se permean, se permean por ahí y entonces tienes que tener un control experimental un control de las variables y cómo medir, cuantificar, comprobar y volver a replicar lo que tienes en tus resultados. También habla de lo que fue la Volker Psychology y él dice, bueno, no nada más tenemos una base biológica, también tenemos una base social, cultural, tenemos que ver estos procesos elevados del humano, no son solamente fisiológicos, y él se refería al pensamiento, al conocimiento, esta interacción que tienes con tu medio, con la riqueza que te dan, es lo que va a poder permitir hacer este tipo de conocimientos, de estereotipos, de relaciones que tienes en tu comunidad. Okay. Cuando se hace toda esta revisión y se dice, hay que hacer todo de esta manera experimental, se hacen lo que son investigaciones controladas en ambientes controlados con cierta cantidad, mesura, mediciones, comprobación de mediciones válidas y confiables. Y entonces, yo les preguntaría a ustedes, tomé dos imágenes que actualmente se, se manejan como íconos de una cierta belleza. ¿sí? Si nos vamos al ámbito experimental fisiológico, nos dirían… ¿Por qué la figura superior es atractiva? Porque se supone que tiene gente, genes diferentes a los que yo tengo dentro de mi comunidad y en caso de llegar a hacer esa combinación genética, yo podría garantizar la supervivencia de mi comunidad, poder garantizar que voy a mejorar la especie o a lo mejor la voy a empeorar, pero es esa variedad genética. ¿Qué eh, biológicamente qué se supone que son atractivas esas mujeres cuando son proporcionales entre lo que es la parte superior que eh, tiene las glándulas mamarias con lo que es la cadera ¿por qué? porque se supone que eso garantiza una cierta fertilidad y que cuando haya época de carestía entonces van a tener reservas para poder sobrevivir y cuidar a nuestra descendencia mientras que con el hombre se considera que tiene la fuerza y la capacidad de hacer la casa, de ser el proveedor de proteger a la mujer y entonces además también debe tener genes distintos a los de mi comunidad para poder hacer esta variedad ante esta perspectiva, Gertz en 1989 nuevamente retoma esta cuestión y dice, ciertamente tenemos bases biológicas, ciertamente esta cuestión de la naturaleza pasa por un filtro, por un desarrollo de lo que tiene que ver en la cultura y entonces esas cuestiones naturistas, esas cuestiones fisiológicas que posiblemente para un animal no tienen más allá, cuando pasan por el humano se permean y pueden entonces generar lo que es la cultura. ¿Por qué? Porque entonces vamos a resignificarlos, a construirlos y va a tener una cierta manera de expresar estos fenómenos biológicos. Gertz dice, sí tenemos principios universalistas, pero también tenemos principios de nuestra comunidad, de nuestra cultura y entonces tenemos que entender desde qué contexto estamos analizando las situaciones. Díaz Lobin y Díaz Guerrero, para 1992 ellos dicen, ok, las características individuales cuando se combinan, cuando están con tu grupo social, con tu comunidad, con esta cuestión que se está generando como cultura, es lo que va a dar pauta para la aparición de rasgos individuales. Entonces, Díaz Guerrero, para 1996, retoma nuevamente esta parte, lo fundamenta y dice, es importante que estudiemos los fenómenos desde la etnopsicología, en palabras de Díaz Guerrero, ¿qué es eso?, Dice: Es la ciencia que estudia las creencias universales, cuasi universales y minoritarias, pero psicológicamente importantes, de cada cultura y sus consecuencias sobre la cognición y el comportamiento psicosocial y la personalidad de los individuos, de grupos, de instituciones, en cada hábitat y ecosistema humano. Nunca se deslinda tampoco de lo biológico. Un ecosistema tiene que ver con la naturaleza, con lo biológico, pero también permea esta cuestión de la cultura. Y esto es. Hay principios universales, y Gertz también lo dice, principios universales, sí, en todas las culturas. Y ponen un ejemplo, el matrimonio. Sin embargo, cuando lo ves desde la cultura, no es lo mismo un humano que nace, crece, se desarrolla y muere, y que anda pululando por todos lados y que puede dejar genes a diestra y siniestra, cuando la misma sociedad dice, a ver, momento, sí te tienes que eh, garantizar que sobrevivamos, sí tienes que garantizar que tus genes continúen, pero también hay normas que debes respetar y entonces genera establece esta cuestión de matrimonio. Ah, entonces ya es un principio universal, podría decirse que sí, pero cuando lo vemos bajo la perspectiva de Gertz, de Díaz Loving, Díaz Guerrero, te dicen, no, cuidado, si hay un principio universal, si sí es una necesidad biológica la que tenemos, pero fíjate que la sociedad lo norma, en unas comunidades como la mexicana, el matrimonio tiene que ser monogámico, ¿qué pasa en el Islam? El hombre puede tener cuatro esposas o las que pueda mantener, sin embargo… La mujer solamente puede tener un marido y se tiene que subyugar a lo que diga la primera esposa. Entonces, este sí es un principio universal, sí satisface una cierta necesidad biológica de trascendencia, pero también tiene esos rasgos culturales. Okay. Dentro de esta perspectiva y preocupación de lo que es, la, es el estudio de la psicología en el mexicano, que no se tomen principios universales como únicos y verdaderos, tenemos el estudio de la personalidad. Tenemos en psicología muchos instrumentos que la miden, entre ellos está el MMPI que mide varias dimensiones y cuando lo aplican resulta que el mexicano es un depresivo. ¿Por qué estamos siempre saliendo como gente depresiva? ¿Qué dimensiones se están realizando? ¿En qué cultura se creó? ¿Cómo se hizo la traducción y retraducción de esos reactivos? ¿Realmente corresponden en cada cultura y están midiendo lo mismo? En esta preocupación Díaz Guerrero empieza a explorar cuáles son las personas, el tipo de mexicano que existe y encuentra siete tipologías. Ahorita nada más vamos a mencionar cuatro que son las más frecuentes y las que generalmente se han encontrado en estudios a través de cinco décadas y a través de todo el país. La primera habla de un mexicano paciente obediente afiliativo, donde dice que son obedientes, afectuosos, poco autoafirmativos, tranquilos, conformistas, complacientes es el niño ideal de la escuela primaria calladito, sentadito y no me refuta nada la siguiente de, eh, tipología es el rebelde activamente autoafirmativo son individuos independientes discuten, te cuestionan las órdenes que les das peleoneros, irritables, conflictivos les gusta el liderazgo y su autonomía podría parecer un poquito a los adolescentes ¿cierto? el problema es que se queda esa tipología en bastantes mexicanos el control interno activo él dice, él es esta capacidad que tiene de adaptarse a la cultura, de ser capaz, afectuoso, negociador, que no lastimo a nadie más, me molesta que se lastime al otro. No son conflictivos, no son irritables, pero sorpresa, en la menor proporción de mexicanos se encuentra este tipo de personalidad. Y tenemos el de control externo pasivo, que tristemente es con el que nos caracterizan internacionalmente y que se manifiesta desde los 12 años son descontrolados, agresivos, impulsivos, eh, ingobernables, les importa poco su apariencia personal y entonces resulta que son un campo fértil para la corrupción. Si ustedes revisan todos los periódicos a nivel internacional, una característica que tiene México es la corrupción y no dejan de parar las noticias de la bola de corrupción que tenemos actualmente. Okay, entonces, Dentro de este estudio y esta preocupación de caracterizar estos fenómenos universales dentro de nuestra cultura, Díaz Guerrero también estudia lo que son las premisas históricos socioculturales, que son valores, normas, creencias que están regulando nuestro comportamiento en nuestra comunidad. ¿Okay? Él dice, son maneras de confrontación del estrés de los miembros de una cultura. ¿Okay? Nos habla del machismo y de la abnegación Ahí es importante ver esta parte porque dicen: machismo es la mujer debe ser dócil, sumisa, menos inteligente, es menos inteligente e inferior al hombre. Abusados. Son premisas que salieron desde los 50s. Abnegación y que se han mantenido a través de estas décadas y que se mantienen actualmente. Abnegación: las mujeres sufren más en vida, son más sensibles, a menor escolaridad, son menos asertivas. Y además, abnegadas a la familia dentro de tomando todo esto, en un ejemplo en educación, en el estado de Morelos para el 2012, 13 y 14, Santo Veña, Barona y su servidora, nos preocupamos por ver cómo vamos a hacer cuando los chiquitos de secundaria quieren pasar a media superior, qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que ver sus fortalezas, tenemos que ver sus debilidades, tenemos que ver cómo eso, qué hacemos, aplicamos el instituto, eh, perdón, el examen que es ya nacional, que fue creado por el Ceneval, o aplicamos uno que detecte esas diferencias dentro de nuestra, nuestro estado con el idioma que ellos manejan, con los valores que se manejan aquí con los maestros, cuando los maestros saben las deficiencias que tienen nuestros estudiantes y se procede a hacer un instrumento específico para el estado de Morelos. Obviamente se lleva toda la metodología, que es analizar el currículum, la generación de reactivos, su validación, calibración, el pilotaje, se construyen las versiones, se aplica a 14.000 estudiantes, se vuelven a validar, a calibrar en caso de que algún reactivo se nos hubiera ido, que tuviera sesgo, que no discriminara y finalmente qué se obtiene en esta situación. Dentro de esta parte, algo importante es que este trabajo de una construcción de un examen se ve tan sencillo, pero tienen que empezar a ver desde cuál es la currícula oficial, cuál es el principio universal, cuáles son las competencias que se esperan a nivel nacional e internacionalmente que cumplan los chicos, cómo es que esas competencias las están percibiendo los docentes, cómo es que lo perciben los expertos puros del área, cómo es que nuestros estudiantes lo están reportando. Y es así que encontramos… El desempeño, que estamos por los suelos en el ámbito de inglés, el ámbito más alto es biología y sorpresivamente, y muy grato porque habla sobre métodos de prevención, sobre eh, la reproducción y ya sea asexual, sexual y diferentes temas. Cuando hicimos la comparación por sexo o oh, sorpresa, encontramos que de seis áreas estadísticamente significativas, que encontramos diferencias estadísticamente significativas, la mayoría que salía con la puntuación alta en los varones. Las mujeres, en la única que salieron alta fue en el español. Dices, ¿qué es lo que está pasando? Posiblemente nuestra cultura, la que está encargada de hablar, de estar al tanto de las relaciones filiales, de estar al tanto cómo está el hijo, cómo está el marido, cómo te fue en el trabajo, es la mujer. Posiblemente la que tiene que estar al tanto del día de las noticias para comentar con el marido cuando regresa, es la mujer. Puede ser. ¿Podrá ser eso? Ok, en el Simpestad hacen una investigación y empiezan a decir... ¿Cómo es que se enseñan las matemáticas? Porque los hombres son los que siempre salen más altos a nivel nacional, en Morelos e internacionalmente. Oh sorpresa, Ursini, la doctora Ursini, se encuentra cuando empieza a preguntarles a los maestros: Oiga, ¿usted cómo le enseñan a los hombres y a las mujeres? Y los maestros dicen: Igual, yo no tengo diferencias. Se van a observar las clases y resulta que los profesores en el ámbito de matemáticas a las mujeres solamente les hacen preguntas de identificación, de descripción mientras que a los hombres les hacen preguntas de reflexión de análisis, donde tienen que aplicar y resolver problemas cuando les dicen a eh, los hombres y mujeres que eran también adolescentes de tercero y secundaria que ingresan a media superior oye, ¿por qué? ¿cómo te ve matemáticas? los hombres dicen, a mí bien oye, ¿no se te no se te complica? no, para nada, yo con que le agarre el modito al maestro y a la materia, salgo adelante y las niñas dicen no, matemáticas no es para mí soy un fracaso, o sea, esto es horroroso, yo no puedo, eh, tengo que hacer lo que el maestro haga, bueno, ¿y cómo le haces para desempeñarte bien en matemáticas? Y ellas contestan, tengo que obedecer, tengo que ser machetera, tengo que hacer tal cual lo diga el maestro y seguramente mis compañeros varones bar van a salir mejor. Y empezamos entonces a preocuparnos, ¿por qué las premisas que desde 1950 aparecieron en el mexicano y actualmente siguen vigentes, están permeando el machismo y la abnegación?, el machismo se considera el hombre es más inteligente que la mujer y lo más triste es que la misma población lo está reportando y está diciendo mis compañeros son más inteligentes que yo, yo tengo que trabajar y tengo que machetear más frecuentemente para salir bien en matemáticas. Y es ahí que es importante entonces estudiar qué tenemos dentro de nuestro estado, en qué contexto lo estamos analizando y no utilizar una metodología, sino utilizar múltiples metodologías. Ya vimos entrevista, vimos la etnografía, en este caso la etnopsicología, vimos tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, entonces es importante variar esta cuestión, tanto las experimentales como estas cuestiones que son ad hoc a nuestra cultura. Gracias. Muchas gracias, doctora eh, Mabel. Es importante comentarles que la doctora Mabel es profesora e investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella obtuvo su doctorado con mención honorífica en psicología en la UNAM, con una estancia de investigación en la Universidad Estatal de Austin, Texas. Cuenta con perfil deseable PRODEP y tiene una experiencia en evaluación educativa, desarrollo, diseño, validación de instrumentos de evaluación y escalas, desarrollo y diseño eh, curricular y ha sido asesora del equipo nacional de trabajo en el diseño curricular de los programas de formación inicial docente de la dirección general de educación de profesionales de la educación además de que ha formado parte de la comisión académica de reestructuración curricular del plan de estudio de la maestría de investigación educativa ahora sabemos por qué tiene tanta experiencia en este tema muchas gracias eh, damos eh, lugar al doctor Serafín Ángel, Ángel Torres Velandia. Él nos va a hablar acerca de las TIC como objeto de estudio en las tesis de los estudiantes de, del posgrado en educación y estudio de casos con un enfoque cualitativo. El doctor eh, Serafín es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, está en eh, labor en el Instituto de Ciencias de la Educación en donde imparte seminarios de métodos de investigación cualitativa. Además, ha publicado libros, artículos sobre las TICs en la educación superior, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y participa en el Cuerpo Académico, Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación. Muchas gracias, doctor. ¿Lo escuchamos? Muchas gracias por venir y escucharnos y participar en, en este debate sobre métodos voy a presentar un caso práctico ¿no? de todo muchos aspectos que se han debatido acá yo, yo les preguntaría a los estudiantes cómo se reflejan estos aspectos Desde estas dimensiones teóricas metodológicas cómo se plasman ¿no? resulta que el trabajo final la creatividad científica del estudiante se refleja en un producto que llamamos tesis de grado, tanto de maestría como de doctorado. ¿no? ¿Pero qué acontece? Llevamos cerca de dos décadas con el doctorado en educación del ice ¿no? ¿Qué sucede con estas tesis? ¿Cuáles son las áreas de conocimiento que predominan y que orientan estos trabajos? ¿Qué pertinencia social y educativa tienen los trabajos de, de casi cuatro o cinco años de un estudiante? ¿Sí? Entonces, yo creo que es un campo de estudio que tenemos que hacer una autorreflexión, autoanálisis hacia dónde vamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Tanto los estudiantes como nosotros, los tutores y directores de tesis. Bien, eh, el objetivo es explorar la visibilidad que tienen los estudiantes, los trabajos de los estudiantes. ...que han tomado como objeto de estudio las tecnologías. ¿Sí? ¿Cuántas tesis existen respecto a este tema específico, esta área de conocimiento? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Eh, tenemos que las redes de información y de comunicación... ¿no? ...como que todavía tenemos una dimensión supremamente limitada. Pensamos que las redes sirven solamente para comunicarnos, transmitir, subir y bajar información. Pero, sobre todo en Europa, en la comunidad europea... ...hay una dimensión mucho más profunda de lo que son las redes tecnológicas. En eh, la vida económica y social, en los métodos y relaciones de trabajo... Cambian las formas de organización de las empresas, cambian las formas de relación de las instituciones educativas. ¿no? Eh, los objetivos de la educación y de la formación están siendo impactados fuertemente por las redes. Ayer lo vimos desde la primera conferencia, ¿no? el mundo globalizado, el mundo transformado a través de las redes pero ¿qué sucede? el vínculo redes-educación ¿sí? y también eh, hay una tendencia nueva de que las redes no solamente son herramientas que nos ayudan a desarrollar mejor nuestras actividades sino que se han convertido en objetos de estudio científico y comenzamos a ver que este es un tema emergente eh, dentro de la búsqueda que se hizo solamente encontré un trabajo similar de la universidad de Hidalgo ¿no? donde eh, hacían un análisis de la inserción de las TIC en seis doctorados de seis universidades diferentes ¿sí? pero hay muy poca literatura sobre este campo este enfoque cualitativo es supremamente interesante ayer se debatía mucho el problema de las dimensiones de los métodos paralelos los métodos cuantitativos y cualitativos de los métodos híbridos y traigo a colación una cita de este investigador australiano que dice el investigador procura desarrollar y mejorar acciones las formas de comprensión de las situaciones por medio de acciones participativas es decir la investigación cualitativa es una investigación en la acción en la transformación del objeto de estudio y dice esta manera de percibir a la gente con la cual se investiga revela un interés en lograr su emancipación respecto a los obstáculos de irracionalidad e injusticia, opresión y sufrimiento que disfiguran sus vidas. El mundo de la academia y el mundo de la realidad social, eh, desde mi punto de vista, cada vez hay un gran abismo, mayor distancia, mayores brechas, el problema de la universidad es el distanciamiento, sigue encerrada en sus edificios, en sus laboratorios y no trasciende hacia la sociedad. En un artículo que se publicó sobre Morelos Capital del Conocimiento, ¿no? eh, se ve, por ejemplo, que hay más de 35 centros de investigación en Morelos, ¿sí?, en universidades, institutos, etc. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué acontece entonces si la ciencia avanza tanto en Morelos? ¿Por qué la miseria se acentúa cada vez más? ¿Para qué esa investigación? El objeto, los primeros retos del investigador Nobel, <tose> el diseño del proyecto inicial de ingreso a la maestría y al doctorado, ¿qué acontece, no? Lo que se trata en el fondo, como se ha anunciado, qué problemática vamos a investigar, con qué enfoque lo vamos a abordar, cómo hacerlo, cómo capturar, analizar, interpretar la información, cómo presentar los resultados, y en el fondo, ¿cuál es el objeto específico que yo quiero investigar? <coughs> En esta situación, eh, en el programa, en el plan de estudio de maestría, doctorado y de ingreso, se solicita al estudiante que presente un proyecto. Este proyecto se lleva para aceptación o rechazo del estudiante y además el programa considera que tiene seis meses para afinar ese proyecto. ¿Y qué acontece en la práctica? Que pasan los seis meses ¿sí? y todavía el estudiante no sabe para dónde va, qué es lo que quiere investigar, cómo hacerlo. Y se prolonga ¿no? su espacio de tiempo y por, y por tanto su angustia de cómo voy a acreditar mi maestría, cómo voy a acreditar mi doctorado. Bien. Eh, en la, el caso práctico que tomamos eh, en, en la base de datos Encontramos 165 tesis de posgrado 89 de maestría y 76 de doctorado ¿sí? eh, De 2007 al 2018 eh, ¿Qué criterios se tomaron? que los contenidos incluyeran a las TIC como objeto de estudio segundo que hayan sido elaboradas dentro de las líneas y áreas temáticas que plantean los programas de estudio, tercero que sean dirigidas por un cuerpo académico vinculado con la línea tecnologías, formación y modos de aprendizaje <coughs> eh, y <coughs> Perdón, y que la defensa de tesis se haya llevado eh, durante el periodo señalado en el programa respecto a las áreas temáticas tomamos como objeto de estudio cuáles son las áreas temáticas cuáles son las líneas de investigación la línea de investigación, tecnología, formación y modo de aprendizaje desde el inicio de los programas se mantiene igual tanto en maestría como en doctorado el área temática ciencia, innovación y tecnología en el plan 2013, eh, se cambió en el plan 2016 por procesos y prácticas de educación y formación. Ya acá ya no hay mención explícita del paradigma educación-tecnologías y esto puede llevar a incentivar este objeto de estudio por parte de los estudiantes. Todo bueno entonces eh, los rasgos de la producción de tesis rápidamente seis tesis eh, la dimensión el enfoque cualitativo de las tesis eh, es seis tesis de maestría tiene un enfoque cualitativo y uno híbrido cinco de doctorado tienen cinco enfoques híbridos y tres cualitativos la producción de esta área de conocimiento ¿sí? está fundamentalmente orientada hacia investigaciones de tipo cualitativo y algunas de tipo paralelo cuantitativo y cualitativo los sujetos informantes esto es muy importante cuáles son los sujetos con los cuales trabajan los estudiantes de maestría y de doctorado en la investigación cualitativa la esencia de la investigación cualitativa, desde mi punto de vista, es un diálogo de saberes. ¿Con quién dialogamos? ¿Cómo valoramos los saberes de nuestros informantes? ¿Qué nos aportan? ¿Ellos son los ignorantes y nosotros los sabios? ¿No? Entonces, si no hay una relación de igualdad, de un diálogo coherente entre lo que sabe el informante y lo que sabemos nosotros, y juntos construimos un objeto de estudio, no para obtener un grado, sino para transformar esa situación que viven los informantes. Entonces, esta es la verdadero significado de nuestro trabajo, hacer una transformación del conocimiento en función de las necesidades que requieren cada día más nuestras comunidades y las conclusiones primero las TIC como objeto de estudio en las tesis de posgrado ha sido un tema poco estudiado y persiste una cortina de invisibilidad eh, este es un trabajo más amplio aquí tomamos una área de conocimiento la inserción de las TIC en las tesis de grado pero qué otras áreas de conocimiento predominan en las 170 tesis de este posgrado ¿cómo se distribuye el conocimiento? esto es un tema muy importante y ojalá alguno de los estudiantes de doctorado y maestría lo asumieran ¿por qué? porque si no hacemos una autocrítica, un autoanálisis ¿para qué sirve todo este esfuerzo académico? ¿cómo? ¿qué valor científico? ¿qué pertinencia social tiene? pues realmente van al archivo de tesis y esto es profundamente lamentable por la alta inversión de becas para los estudiantes y de estímulos académicos para los docentes ¿qué hacemos y para qué sirve? muchas gracias muchas gracias doctor Geratín. damos paso a la doctora Maribel Castillo Díaz con su plática en metodologías como vía para explorar fenómenos virtuales. La doctora Maribel Castillo es doctora en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestra en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Morelos, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente es jefa del Departamento de Gestión Operativa de la Coordinación y Formación Multimodal de la UAM. Además de ser tutora de programas de Derecho y Psicología. Ha publicado varios artículos y capítulos de libro relacionados a Educación Superior y Tecnologías de la Información y Comunicación. Bien, pues muchas gracias por la invitación a las organizadoras de, de este eh, evento el cual me parece muy importante y que pues, se hayan atrevido a invitarme porque soy relativamente nueva en investigación, prácticamente hace cinco años egresé del, del posgrado de, del doctorado en educación y pues ahora sí que también estoy entre mis profesores que han eh, estado a lo largo de mi formación, desde licenciatura en, en algunos casos, y en el eh, doctorado en su mayoría, entonces, eh, pues un honor ahora estar de este lado y ya no estar eh, como estudiante eh, sufriendo, eh, haciendo una tesis y pues todo lo que conlleva no el proceso de investigación. Como ya he comentado, pues eh, la ponencia que es prácticamente lo que está en, en el libro, en un capítulo del libro… Eh, lleva por título eh, Metodologías como vía para explorar fenómenos virtuales. Cabe mencionar que esta colaboración pues, lo hice eh, con la doctora eh, María Luisa Zorrilla y únicamente voy a re, eh, referir algunos elementos que eh, pues, eh, se abordan en el capítulo del libro. Eh, nos planteamos una pregunta de investigación. Eh, ¿Cuáles son los métodos o bien las técnicas que se utilizan en las e metodologías para poder analizar fenómenos virtuales? Eh, a manera de introducción, pues presento que eh, Internet ha tenido un impacto en cuanto a varios eh, contextos, como pueden ser lo educativo, en la vida laboral, en aspectos de entretenimiento y en general, en la vida cotidiana de las personas. Eh, en el ámbito ed educativo, pues Internet ha permitido que la educación sea ofertada a través de eh, modalidad virtual o bien en modalidad mixta. En contextos presenciales, pues también ha permitido un impacto, eh, en algunos eh, casos, que así eh, los docentes lo, lo han eh, pues desarrollado o han adquirido algunas habilidades tecnológicas para poder implementarlo en sus eh, asignaturas utilizando herramientas, espacios virtuales y entre otros elementos que más adelante voy a comentar. Y bien, toda esta eh, incorporación de, de Internet pues ha propiciado que el docentes, estudiantes, administrativos y todas las personas que estén involucradas en el proceso de educación o en algunos otros procesos, pues cambien su práctica académica, no, que haya una transformación para adecuarse a los nuevos contextos que implica el uso de la tecnología. Eh, en este sentido, pues se hace necesario eh, explorar metodologías distintas a contextos eh, presenciales que ayuden a, a poder analizar las problemáticas que están aconteciendo en ambientes virtuales, como cuáles ambientes, pues desde Facebook el día de ayer la doctora Tania prefería que hay un uso eh, por parte de los usuarios bastante elevado, entonces hay que, bueno hay varios estudios en donde pues eh, se analiza cómo se están eh, llevando a cabo las interacciones, los usos que le dan los usuarios en estas redes sociales. También se puede hacer análisis en lo que son en las aulas virtuales, o en los cubículos virtuales, o en los espacios donde estén eh, pues, interactuando pues, eh, docentes, estudiantes o personas que estén involucrados en el proceso formativo. También se pueden llevar a cabo este, las investigaciones en blogs, en canales de YouTube, y entre otros. Eh, en este sentido, para aquellos estudiantes o investigadores que han decidido hacer investigación eh, en torno a tecnologías de la información y en específico en ambientes virtuales, pues es necesario que analicen lo que eh, hay en la literatura con relación a las e-metodologías. ¿Pero qué es esto de las e-metodologías?, eh, pues básicamente, para el objeto eh, que nos ocupa para esta ponencia, pues elegí algunos eh, conceptos que tienen que ver con las técnicas que, para llevar a cabo el proceso de la investigación en contextos virtuales. Eh, para, ya ya lo, lo había comentado, eh, los estudios se pueden hacer en diferentes eh, contextos virtuales, como se pueden ver ahí en las imágenes. Eh, algunas de las técnicas más utilizadas en las e-metodologías, pues destacan cuatro. Eh, la primera es la e-observación o la observación en línea. La segunda es la encuesta en línea. La tercera es entrevista basada eh, con apoyo de Internet. Y por último, el grupo focal en línea. En cuanto a la e-observación... Eh, pues eh, se tienen pues, varias definiciones y entre ellas pues es considerada como uno de los tres métodos más utilizados para eh, investigaciones de corte cualitativo. Entre las ventajas que se citan y aquí eh, quiero acotar eh, un aspecto eh, que a lo largo de mi formación de doctorado, pues estuve utilizando esta técnica y los cinco años que ya llevo egresada pues también lo he estado utilizando con bastante frecuencia y he identificado más ventajas que desventajas al utilizar esta técnica eh, entre las ventajas eh, pues se encuentran observar eh, con detalle las interacciones eh, de, de lo que está aconteciendo en el entorno virtual ofrece un ahorro significativo en cuanto a a el tiempo y eh, derivado de eso también pues la parte eh, financiera, eh, no, no es necesario grabar y, tra eh, y transcribir información, por tanto el investigador pues ahora bastante tiempo con esto. ¿no? Eh, también se pueden observar múltiples sitios, yo puedo estar aquí en la Universidad de Morelos observando lo que está pasando en la Licenciatura de Seguridad Ciudadana, en la Universidad de Guadalajara y obviamente teniendo el acceso y la autorización para poder hacer la e-observación de lo que yo me esté planteando de esta universidad, y me lo permite desde, desde hacerlo desde, desde Morelos. Entre las desventajas, pues son dos las que cito únicamente, aunque en el documento ampliado pues, se refiere a otras. Eh, una de las desventajas de esta técnica, pues es que eh, se tiene acceso a gran eh, cantidad de información, el cual si el estudiante o el investigador no tiene claro cuál es su pregunta, cuál es su objetivo de investigación, muy fácilmente se puede perder y puede estar eh, registrando cosas que no van a tener impacto para dar respuesta a su pregunta o bien a su objetivo de investigación. Eh, otro de los elementos que se mencionan como desventajas es que se, es difícil eh, conseguir el acceso, entonces se, se tiene que tener como el enlace clave para que te permitan ingresar a ese entorno virtual para poder eh, tener eh, pues el acceso ¿no? al a registro de la información de, lo, de la pregunta o el objetivo que te estés planteando. Eh, en cuanto a la encuesta en línea, eh, de acuerdo a la, la literatura, eh, pues es considerada como la heredera de la encuesta electrónica aplicada por correo electrónico. Existen también varias ventajas, entre ellas, pues se eh, puede aplicar de forma rápida y recoger también la información a la brevedad. No es necesario transcribir eh, información, eh, con todas las aplicaciones que hay o herramientas tecnológicas que existen, eh, pues se puede eh, diseñar un cuestionario con elementos audiovisuales de tal forma que ayuden a facilitar la lectura y la comprensión por parte de los, las personas que van a estar contestando en la encuesta. Eh, al ser en línea pues no se tiene como en manera presencial pues la persona, el encuestador para eh, eh, eh, pues, poderle hacerle preguntas o comentarios si hay alguna pregunta que no esté quedando claro entonces con esta eh, posibilidad de ir integrando elementos audiovisuales pues, eh, pues es un, un plus ¿no? que, para que justamente pues, se logre comprender todo lo que se, se, se quiere preguntar en cada uno de los reactivos eh, implica un menor costo porque pues no se tienen que contratar encuestadores y tampoco se tienen que ir a de, eh, desplazar de un lugar a otro entonces pues también tiene eh, un bajo costo. En cuanto a la encuesta en línea en, eh, entre sus desventajas pues eh, comparado con lo que es la encuesta presencial o vía telefónica eh, pues se encuentra que pues son eh, las que tienen menor tasa de respuesta. Sin embargo, eh, hemos visto que es una posibilidad de llegar a zonas mucho más alejadas o a grandes volúmenes de eh, encuestadores, a diferencia de hacerlo vía telefónica o vía eh, por, por, eh, por, eh, eh, de manera presencial. Eh, sí, ya voy. Eh, es difícil conseguir la firma de, de carta de consentimiento informado, Eso, este elemento pues, otro, es otro de los aspectos a contemplar en la metodología que tiene que ver con la dimensión ética, pero es otro de los retos que se han identificado al eh, pues aplicar este instrumento. Eh, en cuanto a la entrevista basada con apoyo en Internet, pues básicamente eh, la literatura refiere que eh, eh, la entrevista eh, pues eh, tiene como propósito pues él, la persona que se le está entrevistando pues se le, le dé la información de tal cual como está viviendo la experiencia de las situaciones, de la problemática que se está analizando eh, entre las ventajas y desventajas se encuentran las siguientes, también tiene en cuanto a las ventajas menor costo de la investigación eh, se puede aplicar por medio de videoconferencia, esta experiencia es muy rica, incluso se, en la literatura se refiere que es muy similar, a, como si fuera eh, aplicado de manera presencial. Entre las desventajas se encuentra que eh, la parte técnica en cuanto al ancho de banda, si se aplica una videoconferencia, pues se tiene que revisar que eh, pues se tenga el mismo ancho de banda, o bien valorar si es pertinente hacerlo de manera eh, por medio de videoconferencia o nada más eh, el audio ¿no? en un momento más vamos a tener una sesión de videoconferencia de una ponente y justamente toda la mañana se han estado haciendo pruebas y para que se garantice que todo esté funcionando de manera correcta y es lo que también se eh, sugiere eh, para eh, que no falle, ahora sí que el proceso en este caso de las entrevistas, que no, que no falle esa parte técnica. Eh, también otra de las desventajas refiere que es difícil que los participantes coincidan en un mismo lugar y espacio. Bueno, si no paso a lo que es al grupo focal, no sé si seguía esa o seguía otra técnica, pero de, to de todas formas lo voy a comentar. El grupo focal pues también es otra de las técnicas que se utiliza y esta puede ser eh, aplicadas de dos formas, de manera síncrona y síncrona, en donde pues hay también ventajas y desventajas. Eh, en cuanto a las ventajas que se tiene al aplicarlo de manera eh, síncrona, pues se encuentra que pues, eh, los, eh, las personas pues, pueden estar interactuando, el moderador puede estar preguntando cosas que no vengan en su guión, eh, que se viene eh, viene establecido eh, con una serie de preguntas y eh, entre las eh, desventajas posiblemente pues está que eh, toda la parte también eh, técnica que no eh, pueda tener alguna situación en particular. También eh, se cita lo que es la, la encuesta en línea y pues eh, también tienen sus ventajas y desventajas y eh, bueno, ya pasó el grupo focal, por los, los minutos que me quedan, nada más comentaré la, las conclusiones que tienen que ver con la incorporación de las tecnologías de la información en las diferentes actividades de las personas, pues ha propiciado que los investigadores fijen su mirada en hacer estudios en, en lo, lo que está aconteciendo en los ambientes virtuales. Eh, otra de las conclusiones es que es la parte técnica en donde, eh, pues lo que ya les había comentado, no, existen varias herramientas tecnológicas en donde eh, se puede hacer el uso para poder aplicar, aplicar las diferentes eh, técnicas para la recolección de datos, hay varios que son de, de uso, bueno son gratuitas y otros de costo, eh, pero ahorita sí, como está toda la, la innovación tecnológica, pues se tiene esta posibilidad de eh, pues contar con todas estas eh, posibilidades para poder eh, llevar a cabo la, eh, la aplicación de estas técnicas. Qué lástima que ya no se pudo ver, pero en, a grandes rasgos comete todo lo, lo relacionado a las conclusiones. Gracias. Muchas gracias, doctora Maribel. Eh, podemos comenzar con esta interacción de, de la mesa. Eh, no sé si tienen alguna alguna pregunta. Okay. Muchas gracias por sus tarjetas. La primera pregunta es para el doctor Omar. Dice sí. ¿Cuáles estrategias pueden implementar los estudiantes para la construcción teórica de la tesis? Me la puedes repetir otra vez, por favor. Claro. ¿Cuáles estrategias? ¿Pueden implementar los estudiantes para la construcción teórica de la tesis? ¿Qué estrategias para la construcción teórica? Pues, uno de los es, es una pregunta muy buena porque conlleva una, una serie de problemáticas eh, que muchas veces no las satisfacemos correctamente los investigadores y, y, y quienes nos encargamos de dirigir tesis y creo que en buena medida es porque los mismos planteamientos que tenemos de los posgrados segmentan el conocimiento en lugar de ayudar a integrar, lo segmentan entonces el estudiante se queda con una voz muy parcial del conocimiento porque obviamente no podemos acaparar eh, una totalidad que es muy compleja a su vez ¿no? entonces por eso tendemos a, a meter al estudiante en nuestra propia estrategia teórica en la cual nosotros nos encontramos. Yo he encontrado que también es muy difícil que entre los colegas nos pongamos de acuerdo, ya tengo trabajando en la universidad 25 años y nunca hemos hecho una reunión sobre cómo enseñamos o si los cursos son los correctos que tendríamos que enseñarle a los estudiantes. Y como esto ya me ha pasado, por lo menos en tres programas, en tres unidades académicas distintas pues creo que es, forma parte de un fenómeno que ha individualizado el conocimiento y de tal manera que el estudiante se encuentra entre, estaba en una de mis diapositivas ante una esquizofrenia cognitiva de producción de conocimiento o sea, estamos en pocas palabras Lidia, estamos enfermos todos investigadores, nosotros enfermamos a los estudiantes los estudiantes este, nos piden que les demos dirección y eso complica el asunto ¿qué es lo que en otras universidades han hecho a nivel mundial para resolver esto? una excelente formación en filosofía e historia fundamentalmente en lo que son el desarrollo de las ideas ¿cómo es que las ideas se van conformando y cómo estas ideas forman parte de una época determinada y aquí la doctora Adelina Tal vez nos puede ayudar bastante en esta parte de lo histórico, porque finalmente si no tenemos las raíces de dónde vienen las ideas, difícilmente el estudiante va a entender por qué va a utilizar una teoría u otra. Entonces lo que hacemos son teorías basadas en la simpatía que generamos con nuestro director de tesis. Digo, sí, está, está padre que hagamos amigos, pero no es justamente la idea de la ciencia. Entonces, ojalá que los profesores, o al menos un grupo, yo creo que esto es una gran oportunidad a través de, este, de esta reunión, de este coloquio, es una gran oportunidad para que nosotros, dos investigadores, hagamos una reflexión y nos sentemos a trabajar sobre el estudiante, no sobre nosotros. Y que esto permitiera, digamos, al menos decir, a ver, estos son los ejes fundamentales en los cuales consideramos que un estudiante va a tener una mejor estructura de toma de decisión sobre el tipo de teorías que pudieran funcionar. Y aquí más que de teorías, estamos hablando de ideas, de pensamiento, ideas de pensamiento que te dan sentido de la época en la cual estás viviendo, pero que utiliza históricamente, como lo dice Isaías Berlin, pues la historia de las ideas qué es lo que realmente debería de enfocar bueno, nuestro sí, trabajo cambio, hace dos semanas o una semana vi en el ICE una presentación donde por ejemplo se revolvía sin ningún problema Vygotsky con fenomenología y yo decía madre mía, pobre chavo, lo que va a sufrir para poder conjuntar esas dos teorías ¿no? si es que las conjunta si no es que realmente nada más estamos ametrallando con autores para, para hacer ver que, sea, que sabemos pero entender una tradición de ideas, de cómo éstas se conforman, pues es, es algo en lo cual tenemos que dedicarle tiempo. Y sí deberíamos de contar con este proceso, incluso por ejemplo en Alemania y otras universidades en, en, en Europa, eh, se llevan en paralelo dos formaciones, la que te interesa, que puede ser educación, y la filosofía. Mientras no metamos la filosofía y la historia como parte del proceso formativo de los estudiantes, lo único que estamos demostrando es que nosotros estamos perdidos y los estamos perdiendo a ustedes. Muchas gracias, doctor Omar. Esta pregunta es para la doctora María Delina y dice, ¿cuál es la diferencia entre el estado del arte y el estado de la cuestión? Aquí la pregunta es, ¿existe una diferencia? No voy a hablar de eso, lo siento. Discúlpenme, pero pregúntenle a algún filósofo sobre eso. Yo nada más mencioné estado de conocimiento y el estado de conocimiento se refiere precisamente a qué conocemos eh, eh, y qué no conocemos, cuáles son los vacíos del conocimiento. Entonces el estado de conocimiento se refiere a, a, a tratar de reunir y discutir todo aquello que se ha escrito sobre lo que me interesa para también identificar un hueco sobre lo que yo puedo aportar. Sin embargo, me voy a agarrar de lo que dijo Omar para, para tratar de ver si con eso eh, veo por ahí. La cuestión de la teoría. Yo eh, dejé muchas cosas en el tintero, pero precisamente así como, como estoy a favor de eh, lo que podría llamar anarquía metodológica, pero que para mí no es, porque exige más rigurosidad, que es la construcción de mi, de mi propio camino para hacer, para responder preguntas a partir de todo toda el abanico de alternativas, de tecnologías y formas de hacer que puede haber. Por el contrario, creo que en la cuestión de la teoría hay que ser consistentes con un cuerpo teórico. Y que entonces, eh, una cosa es el estado de conocimiento y otra cosa es aquellas teorías que pretenden responder a las preguntas que yo me hago. Y ahí es donde también tengo otra discrepancia a los que piensan que el estado algunos, algunos han hablado del estado del arte como conjunto de teorías investigación y tecnologías opuestas en práctica intervenciones respecto, bueno ya lo respondí, pero me meto en un poco en Honduras, o sea el estado del arte se, se ha identificado como la unión de estas tres cosas ¿no? pero es muy discutible también o sea qué se ha investigado qué teorías tienen que ver con esto y qué se ha hecho en la intervención para trabajarlo. Ese sería el estado del arte, ¿no? Se refiere al, al arte como algo que incluye lo artesanal, ¿no? Entonces, y el estado del conocimiento, pero yo con que, con que hagan el estado del conocimiento es suficiente, por eso decía que no me quiero meter. Pero… Eh, ¿Cómo, eh, gracias, Omar, gracias por valorar la historia porque yo misma me preguntaba si mi contribución al libro valdría la pena porque lo estaba elaborando en función de tratar de explicar cómo se fue construyendo esto de las disciplinas, los métodos que son finalmente relaciones de poder y que llegamos al capitalismo cognitivo y que explica por qué el autoritarismo ¿no? de los grupos, de las tribus, de científicos que dominan el Sevier, por ejemplo, que dominan los congresos para exigirnos que procedamos de determinadas maneras y que impiden esa democracia tan valorada en las universidades con la cátedra, la libertad de cátedra y de investigación, la impiden pero también frenan los verdaderos conocimientos ¿no? y con ello frenan la transformación social y entonces, ¿cuáles son las alternativas para hacer teoría en mi tesis? bueno, conocer las teorías que están relacionadas y discutirlas sin duda, pero la teoría también la hago yo. Es decir, ¿en qué consiste yo cada uno de nosotros? ¿En qué consiste el hacer la teoría? Pues precisamente en ir respondiendo las preguntas a partir de mis hallazgos y establecer interrelaciones ¿no? para crear conocimiento, porque a veces nos vamos con el, el, la metodología, ese afán por seguir los métodos, Está matando el conocimiento. Mire, voy a poner un ejemplo. A ver si no me excedo. Un ejemplo. En 2012 hizo una investigación en Canadá sobre eh, dos variables. Es decir, estaban descubriendo que había más infartos de miocardio a los pacientes que iban a hacerse masajes con los quiroprácticos porque ya son, son pagados por la, las instituciones públicas y todo el mundo estresado va a hacerse un masaje cuando ya no puede más. Y entonces. La conclusión así absurda, yo que soy, a, a, adoro los masajes, es: no te hagas masajes porque te va a dar un infarto, <risa> vas a ser más propenso a los infartos, ¿no? Y entonces, ¿eso es ciencia? No, eso es una información. O sea, esta, esta investigación que cruza variables y todo, no son más que informaciones, eso no son aún conocimiento, mientras no comprenda la realidad, es decir, en qué contexto, en qué situaciones, en qué circunstancias. Y mi hipótesis es pues yo voy a hacerme masaje la gente que le pagan los masajes porque de por sí estoy muy estresado y las condiciones que me producen la necesidad de ir al masaje son las mismas condiciones que me producen el infarto que tienen que ver hasta con condiciones genéticas ¿verdad? por ejemplo, bueno esta es un, una causa de por qué la, les podría poner muchos ejemplos de cómo cuando yo hago un marco teórico, estoy en contra del marco teórico porque también es otra camisa de fuerzas Sí debo conocer las teorías relacionadas con mi objeto de tesis pero para discutirlas, no para usarlas como un cajón, como una, como una camisa de fuerza más. ¿sí? Y entonces la cuestión es, eh, cuando yo las uso así, también ocupan un gran porcentaje de la tesis y llegan a conclusiones como una tesis nuestra, de, de, de, donde se hablaba del capital cultural de los campesinos, que se utilizaba Bordieu, y con eso termino, como, eh, como la teoría y se explica todo lo que dice Bordieu en su obra, y se define que los campesinos no tienen capital cultural porque el trabajo que hace Bourdieu sobre capital cultural, sobre todo en la, en la reproducción es pues cuánto has estudiado y qué determina los libros que tienen tus padres, las, etcétera, y, y, y las este, certificaciones universitarias que te dan más cultural o menos pero está hablando de un contexto específico, tribus urbanas en París, en Francia, no los campesinos ¿Cómo que no tienen capital cultural porque no fueron a, a la preparatoria? Por Dios, el capital cultural está en saber leer las estrellas, en saber las estaciones, en saber las propiedades de las semillas, etcétera. Gracias. Muchas gracias, doctora. Um, la siguiente pregunta no viene dirigida a alguien, pero yo es, eh, me imagino que es para el doctor Serafín, por el contexto que dice, ¿qué, ha aportado, le, le, ¿qué han aportado las investigaciones de la UAM a la educación en Morelos para transformarla? si no se ha hecho, ¿cuál es la razón por la cual no se ha realizado? Bueno, eh, podemos dar cada uno nuestro punto de vista de acuerdo a la vivencia y a la trayectoria académica y al acompañamiento de un desarrollo del conocimiento que han tenido los estudiantes. Por eso es muy importante hacer el mapa, ¿sí? las conexiones. Eh, por ejemplo, aquí me imagino hay muchas tesis sobre eh, la educación, evaluación de la educación media superior, la, eh, la violencia y el bullying en las escuelas. Se eh, han publicado libros, con el doctor César hemos publicado varios libros eh, sobre el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. ¿no? ¿Sí? Hay diversidad, pero no hay una línea... <coughs> educativa, científica, que se refleje en nuestra producción. ¿sí? Hay una, una dispersión de la producción del conocimiento. ¿sí? Y el posgrado, que precisamente es el análisis de la problemática educativa, ¿sí? no tiene esta concreción de una línea de investigación. ¿sí? Hay aportes, no podemos decir no hay aportes, no. pero veamos que la mayoría de las tesis no se ha publicado. Las tesis. En la búsqueda que hicimos no están digitalizadas, el 70% de las tesis no están todavía digitalizadas. Seguimos construyendo, creando un conocimiento para archivarlo, no para difundirlo. No para comunicarlo, no para ayudar a resolver los problemas que tenemos. Entonces, eh, los aportes tenemos que profundizarlos. Tenemos que organizar ¿sí? las líneas de conocimiento de acuerdo a las demandas de este momento de la sociedad en crisis de violencia, de desarraigo de nuestros estudiantes, de nuestras familias. Tenemos que. Eh, el posgrado tiene que autocríticas los estudiantes tendrían que en sus consejos estudiantiles cuestionar esta situación que estamos viviendo en el mundo. muchas gracias doctor um, esta pregunta tampoco va dirigida pero por la temática supongo que es para la doctora Maribel y dice para la investigación en redes virtuales ¿qué aspectos éticos debemos considerar? pues esta bueno, la respuesta que voy a dar eh, eh, pues tiene que ver con la propia pregunta de investigación ¿qué es lo que yo voy a analizar? ¿Si voy a analizar interacciones? ¿Si voy a, a analizar? usos? Si voy a analizar, ¿qué voy a analizar? Eh, lo que comentaba ¿no? es durante la, la presentación si tienes claro la, el objetivo o tu pregunta de investigación también eso te va a dar pauta para eh, identificar qué elementos a nivel ético se tienen que considerar, porque ahora sí que la pregunta es bastante eh, amplia pero pues básicamente la pregunta es la que te va a ir dirigiendo sobre esos eh, eh, aspectos éticos voy a poner un ejemplo eh, eh, cuando he realizado e observación en entornos virtuales no necesariamente en redes sociales, pero eh, pues puede ser más o menos afín, es que yo pido autorización a la persona institucional para poder ingresar a la información esto tiene que ser eh, de manera por escrito asimismo, si voy a, a tener información eh, relevante de las personas que están participando también se sugiere que se tenga esta carta de consentimiento informado, para los usuarios en redes sociales es un poquito complicado eh, tener esta como posibilidad de, de tener tu carta de, de consentimiento informado, sin embargo la literatura también lo sugiere que se eh, tenga esta, esta carta de consentimiento informado o bien que se mantenga el anonimato todo lo que es el nombre y los datos, se pueden utilizar otros nombres para que no haya eh, problema alguno a la hora de estar reportando pues los hallazgos de la investigación. Perfecto. Muchas gracias, doctora Maribel. Por último tenemos un comentario, es para el doctor, para el doctor Omar. Dice, me da mucho gusto que… Eh, en tu práctica esté tomando, bueno, me imagino que tu plática esté tomando este rumbo. Me parece muy importante esta forma de intervención debido a que posibilita a los estudiantes transitar de la vivencia a la experiencia a través de la reflexibilidad. Ojalá que cada vez más investigadores se den cuenta de que las prácticas terroristas que subyacen a las tradiciones de muchos grupos de investigación inhiben el aprendizaje y no abandonan a la construcción de conocimiento ni de lazos entre seres humanos. Eh, yo le doy las gracias a los ponentes y a ustedes que participaron con nosotros y por último les entrego unas constancias de participación. Muchas gracias.